1995 yo tenía 9 años cuando mi tío Chirola me regaló una película grabada en un VHS pirata, se llamaba El Regreso de los Muertos Vivos 3, todavía la tengo acá, acá le escribí el título, igual la película no se puede ver porque arriba le grabé Volver al Futuro 2, cosas que pasaban en esa época. En fin, le doy play a la película y después de un rato largo de señores charlando aparece este viejo muerto en una camilla, me dio mucho miedo, pero más miedo me dio ver que ese viejo revivía. Pero más miedo me dio creer que eso era verdad Realmente creí que se podía revivir a los muertos Y que esos muertos se iban a violentar y nos iban a matar a todos Ese día nació mi un amor barra miedo por los muertos vivos Y vi una infinidad de películas En este video voy a arranquear mis nueve favoritas ¿Por qué? Porque se me canta el culo Así que acaban mis nueve películas favoritas de zombies Uno, dos, tres Mm. Aclaración. Sí, nunca hice un top en este canal, pero me chupa un huevo. Voy a hacer este. Aclaración 2. Voy a hablar de estas películas sin spoiler. Pero capaz que alguno se me escapa. Aviso por las dudas. Aclaración 3. Este es mi top de películas de zombies. Mi top. No digo que sean las mejores, sino las que más me gustan. Aclaración 4. No creo que haya ninguna sorpresa, ningún gran descubrimiento. Van a ser todas las mismas películas de siempre. Así que bueno, después de haber vendido este video como la mierda haciendo que tenga más ganas de irse que de quedarse? Empiezo. Puesto 9. Hace muchos años, mucho bueno, no tantos, no me acuerdo. No muchos porque ya tenía internet y convivía con Natalia. ¿Eh? cuestión que encontré en internet una lista de todas las películas de zombies, todas, que no es esta que están viendo, la que digo estaba en un Excel y eran muchísimas, no, pero no importa me propuse a verlas todas, todas, todas y en el medio me vi algunas películas que no tenían un solete que ver con zombies como por ejemplo Holocausto Caníbal. un peliculón que quizás lo ponga en un top de películas con violencia explícita, muertes reales de animales y escenas polémicas que te hacen pensar que el director debería estar preso, pero bueno, me fui por las ramas en esta lista encontré la película de zombies que va en el puesto 9 El regreso de los muertos vivos uno de la misma saga de la película que mencioné al principio. Esta película narra la historia de unos trabajadores de una empresa de productos médicos que sin querer liberan un gas que revive muertos. El gas se esparce por todos lados y bueno. Los zombies siempre me dieron miedo, pero tenía la seguridad de que dándoles un buen palazo en la cabeza los detenía. No digo que sea fácil, pero era una seguridad. Hasta que ve esta película que rompe las reglas, los zombies van a seguir vivos pase lo que pase. ¡Está funcionando en el filme! ¡No está funcionando ahora! ¡Freme la línea de la película! Y yo quiero que nos detengamos a apreciar los efectos prácticos, los maquillajes, la cantidad de zombies que hay. Bueno, este es rarísimo. Y el drama que le imprímen a los bichos. ¡El peine! ¿Qué es el peine? El ¡Qué gran película, la puta madre! ¡Qué gran película! Pero no tan grande como la del puesto siguiente. Puesto 8. Una noche estaba viendo la tele lo más tranquilo, piqui piqui, piqui, pipi, cuando de repente veo esta escena. ¡Ay es dije, pero la puta, qué peliculón cuando termino me di cuenta que se llamaba REC 3, entonces apliqué todos mis métodos deductivos y llegué a la conclusión que si esta era REC 3 entonces había REC 2 y REC 1 así que busqué REC 1 la vi y por eso ocupa este puesto, el puesto 8 REC nos narra la historia de una notera llamada Ángela que va a hacer una nota a los bomberos con tanta mala suerte verdad que tener que tener mala suerte Ángela que tiene que ir a cubrir un incidente en un edificio donde hay zombies No hay mucho más que eso Bueno, sí Ay, pero si sí te lo digo Eso es un spoiler y, y, y juré ante la tumba de mi abuelo No espolear nada en este video Pero sí Poco a poco se va descubriendo Por qué carajo hay zombies Lo lindo de esta película No es lo que cuentan Sino cómo lo cuentan Porque está contada En formato fanfutas Y qué carajo significa fanfutas? Te estarás preguntando Mientras ves este video en el baño Haciendo caca Sería metraje encontrado Como si lo hubiesen filmado de verdad Y se filmó Y la gente encontró el video Y lo vio Explicado así como la mierda, ¿no? Yeah, ya mencionada Holocausto Caníbal Estaría siguiendo la la primera película fan footage. La bruja de Brelwich y Actividad Paranormal, las más famosas. Si quieren, un día hago un buen video sobre este recurso, que lo detesto a él y a todas sus películas, menos a Rek. Con Rek todo bien. Rek fue un éxito de la gran flauta que dio paso a un par de secuelas que no están a la altura, pero que le van sumando la mitología de eso que pasa y no les puedo contar por los spoilers. Y también hay un montón de cómics que también siguen la mitología de eso que pasa. Y también están bastante buenos. El éxito de Rek también le dio fama a uno de sus directores, Paco Plaza, que usó esa fama para dirigir una película que me gustó bastante como es Verónica, la historia de una pibita que juega la ouija y en un pim pam pum. <risa> Pero mucho más me gustó su siguiente película A la abuela La historia de una piba que la estaba repegando en el mundo del modelaje Pero tiene que pausar todo para cuidar a su abuela que tuvo un derrame cerebral Y si eso no les parece lo suficientemente terrorífico Les agregamos que la vieja anda en cosas returbinas Esta película estaría en mi top de películas con viejas rarísimas Pero este no es ese top Es el top de películas de zombies Así que continúo Puesto 7 en una época con mi grupo de amigos teníamos una costumbre muy sana a alquilar dos películas, una que sea buena y otra que sea mala pero de esas que son tan malas que son buenas Una noche fuimos a Blockbuster, lugar mítico de alquiler de películas allá por los inicios del 2000 y alquilamos dos películas como siempre La Buena, Mente Siniestra, La Mala, Muertos de Risa Esta última no la conocíamos pero supusimos que si se llamaba Muertos de Risa no podía ser otra cosa más que una poronga Timber to the dinner the day to Nunca, repito, nunca un grupo de personas estuvo tan equivocado como nosotros aquel día Porque la película es de lo más gracioso que hay Recuerdo que nos reímos muchísimo y hubo escenas que las repetimos una y otra y otra y otra y otra vez Porque nos parecían espectaculares Qué gran película, muertos de risa, por lo menos para nosotros en ese preciso momento Porque a los días le dije a otro amigo, que no fue a esa juntada Boludo, tenemos que ver esta película que te vas a cagar de risa. Dale, la vemos, me dijo. Y la vimos. Y el hijo de Remil Puta no se rió en ningún momento. ¿En ninguno? Cada tanto me miraba con cara de bozos. ¡Pelotudo! Esto no es gracioso. Así que no sé si realmente es graciosa la película o nosotros la vimos en el momento indicado, en el lugar indicado con la gente indicada. ¿Qué sé yo? A mí me sigue causando gracia y me importa tres carajos. Purple Rain. Uh, no. The <tose> Okay. Oh die straight. Throw it. <laughs> oh A drama! Básicamente la misma que todas, un grupo de amigos que tiene que sobrevivir a un apocalipsis mis mientras el protagonista e intenta arreglar sus asuntos con su pareja. También recomiendo las otras dos películas que componen esta trilogía que son Hot Fuzz, que es como Muertos de Risa pero acá parodian las películas de pareja de policía, y la otra es The World's End que parodian películas sobre el fin del mundo. Ustedes la ven, y si se ríen me avisan, y si no también. ay ah, con respecto a mente siniestra, la vimos después de Muertos de Risa y encima que la película es malísima, nosotros estábamos re en una y era imposible Concentrarse. La voy a poner en mi top de películas que no pude terminar de ver. Serio, más o menos cuando tenía 20 años, mi amigo Santiago Piñeiro, ¿Eh? que dicho sea de paso tiene un gran canal de YouTube sobre el fútbol, que se los dejo ahí arriba y también en la descripción, me dijo que viera una película llamada Old Boy. y en pedo, le dije. Supongo que no me va a gustar. Entonces, para convencerme, me mostró una escena de la película. Me mostró la escena de la película. La del tipo en el pasillo cagando martillazo a otro tipo. de una y ahí empezó mi amor por las películas de Corea del Sur. Así peliculones, con p pero la puta madre, qué buena película. Como por ejemplo, I saw the Devil, Hierro 3, A Tale of Two Sisters, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, y obviamente todas las del amigo Bo Ho. Ah, y también la película que ocupa este puesto 6, Train to Busan. La historia de un tipo que viaja con su hija en un tren y de repente de la película, no innova mucho en lo que son los tipos de personajes que hay en un apocalipsis zombies, ni en los tipos de vínculos, ni en la secuencia. Hace lo mismo que una película de zombies estándar, pero mejor. Va, no sé si mejor, pero bah, sí mejor. O sea, miren cómo se convierten estos zombies, miren la violencia que tienen los bichos. Miren cómo atacan Cumple perfectamente Con todo lo que tiene que cumplir Una película de zombies Y eso es mucho decir Y a mí me gustan Las películas zombies Bien clásicas Cuando los bichos Son unos sacados Sin conciencia Que lo único que quieren Es morfar gente ¿Qué quieres que te diga? Bueno, excepto The Sandness Donde los zombies Tienen conciencia Y son unos psychos sexuales Que lo único que quieren Es violar gente Pero a esta película Es tan sacada Tan sacada Y tanta sangre Que no puede no gustarme Pero después sí El zombie bien estúpido Excepto en la otra película Que ocupa al puesto 5 puesto 5 braindale o también llamada tu madre se ha comido mi perro es un título raro pero no falso porque en un momento una señora que es madre se come a un perro entonces la dueña del perro le puede decir al hijo de la señora ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Cuesta asumir que esta película la dirigió el mismo tipo que dirigió la trilogía del de Señor de los Anillos. Pero es así, es la misma persona, es Peter Jackson. Así que si sos fan del Señor de los Anillos, no vean esta película esperando algo parecido. No. Acá hay zombies, arrancamientos de cara, cabezas que se desprenden del cuello, cuerpos que se pudren, un cura karateca, muchas cosas, menos señores y anillos La película es un delirio total y la última media hora es un quilombo, un quilombo con Q de qué carajo está pasando No la miren comiendo, no la miren esperando algo con el tono de Train to Busan, no tiene nada que ver Tu madre se ha comido a Peter Jackson es mucho más comedia, comedia como el puesto siguiente Puesto 4 por un tiempo largo, largo, la única película de zombies que había visto era El Regreso de los Muertos Vivos 3. Y la vi infinidad de veces porque era la única que tenía. Pasé llegué a pensar que era la única película de zombies que existía. Hasta que fui al videoclub y vi que estaba El Regreso de los Muertos Vivos 2. Ahí también apliqué todos mis métodos deductivos y llegué a la conclusión de que El Regreso de los Muertos Vivos 2 era anterior al Regreso de los Muertos Vivos 3. Y mucho tiempo después me enteré que existía la 1 y bueno, ya hablé de esa en el otro puesto. Cuestión que al alquilo la 2, le doy play y me parece una verga malísima. No me gustó para nada porque hacen esto. Y hacen esto. Y hacen esto. Gracias. Hacen chistes Yo no quería que hagan chistes En una película de zombies Porque era un nene y para mí las películas de zombies Eran cosas serias Estaban ofendiendo al colectivo De muertos a causas de zombies odié esta película muchísimos años Hasta que después de verla uno La vuelvo a ver Ya con otra mentalidad Siendo menos pelotudo Y me pareció una obra maestra Y por lo mismo que lo odié de chico Porque hacen chistes El regreso de los muertos vivo 2 Es medio parecido a la 1 Pero acá la historia es más convencional Y en esa convencionalidad Uno encuentra la empatía con los personajes. Todo ocurre en un pueblo y a personas normales. Y lo mejor es que a pesar de ser una secuela, los zombies no pierden calidad. Miren, ese zombie torso increíble. <risa> ya siendo un joven adolescente nos juntamos en la casa de mi amigo Casper ¿Ah? y él dijo Tengo para ver una película de zombies que está buenarda Mentira, no dijo buenarda porque esa palabra todavía no existía ya por el 2005 En esa época todavía usábamos la terminación ísima para la un adjetivo Así que dijo, está buenísima Cuestión que dijo que estaba buenísima porque en esta película los zombies corren Callate la boca, le dije yo Mirá que van a correr Y cagate risa, corren Cagazo, repito, el cagazo que me pegué con esta película, no tiene nombre ni apellido, cagazo con sede cómo me cagué encima con El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder película que ocupa el puesto 3. Y qué sorpresa me llevó cuando me enteré que era una remake, una remake del Amanecer de los Muertos de Joe Romero, que también se ubica en el puesto 3, porque no podría decidir cuál me gusta más. Obviamente, la de Romero es mucho más compleja que la de Zack Nader y mucho más innovadora, pero la de Zack Nader me da un miedo... La escena del subsuelo me parece espectacular. ¡Ran! Ambas son grandes películas y ambas merecen estar juntas en este puesto porque como dije es mi top y hago lo que se me canta el ojete. Hay mucho más para decir sobre John Romero, pero para eso paso al puesto 2. Puesto 2 buscan en Google o en YouTube o en Letterboxd lista de las mejores películas de zombies probablemente en algún lugar de los primeros tres puestos va a aparecer la noche de los muertos vivos de John Romero hay nada menos original que poner esta película en un top de zombies, pero que crees de ella? A mí me gusta, es un peliculón. Más allá de que inventó un montón de cosas relacionadas al género, como bien expliqué en este video de zombies que dejo ahí arriba, es una película de zombies hecha y derecha, como deben ser las películas de zombies, como Dios manda. Un grupete de personas encerradas en una casa, zombies intentando entrar y conflictos sociales entre los vivos. ¡Pim, pam, pum! ¿Qué más crees? Recuerdo de ver adolescente después de haber visto otras tantas que ya le daban una vuelta de tuerca al género. Fue un placer ver algo que volvía a las bases, aunque en realidad esta película no vuelve a las bases, son las bases. Qué gran película, qué grandes personajes, qué gran final. El final, por favor, final con F de fuah, me cae de culo. Les no se las voy a contar. Porque juré ante los santos evangelios que no iba a espolear nada y pienso cumplir ese juramento. La noche de los muertos vivos tiene una remake de 1990 dirigida por Tom Sabini encargado de los efectos del amanecer de los muertos, que no está a la altura del original, pero está bastante buena. Por su parte Romero tiene una especie de saga de zombies que no tienen relación entre los personajes, el factor común son los zombies ¿no? Porque después de la noche de los muertos vivos se el amanecer de los muertos, después el día de los muertos donde empieza a explorar la evolución de los zombies y tierra de muertos donde los bichos ya están evolucionados, mal que bien todas recomendadas. Pero ahora sí, vamos al puesto más importante, el puesto 1 antes. En un universo paralelo donde el top no se llama películas de zombies sino películas con seres que reviven y se mandan cagadas, acá estaría poniendo Cementerio de Animales o Reanimator dos películas que recomiendo más que tener obra social y que quizás estén en un futuro top de mis películas favoritas basadas en la literatura de Stephen King o en mis películas favoritas basadas en la literatura de Lovecraft pero bueno, este es un top de zombies así que no las meto y sin más preámbulo, vayamos al puesto 1 Puesto 1 las primeras películas que vi en mi vida fue gracias a Telefe y también fueron mis primeras películas favoritas, no tanto porque estuvieran buenas, sino porque las daban a cada rato y te terminabas volviendo fanático a la fuerza. Vi 234 veces Cuidado de suelto. ¡Cuidado, bebé suelto! Él solo piensa en divertirse. 380 veces Hércules vigila. Prohibido pasar. Hércules vigila. 156 veces Los bebés ricos. Los bebés ricos. Y gracias a Telefe, también una película que me llevó a este primer puesto la balada del pistolero donde antonio banderas está casi toda la película de los tiros ¡Peliculor! Ah, como me gustaba la balada del pistolero y qué carajo tiene que ver esto con los zombies se traen preguntando claro bueno, cuando tuve acceso a internet busqué quién era el director de esta película y así llegué al nombre robert rodríguez revisé su filmografía y ahí me entero por ejemplo que la balada del pistolero en realidad se llama Desperado, que hay una versión anterior que se llama el mariachi y que dirigió más películas que también recomiendo como del crepúsculo al amanecer y sin city y después veo que tiene una película que se llama planet terror y dije tremendo nombre y y veo el póster y digo, ¡hola, oh, puta madre! Esa chica tiene una ametralladora en la pierna. Jorge, esto no puede ser otra cosa más que un peliculón. Entonces la veo y así conozco mi película favorita de zombies. ¡Ah, escucha la música, por favor! Este retrata trata de un grupo de gente que tiene que enfrentarse a unos zombies que aparecen por culpa de un gas Y está todo el mundo, Bruce Willis, Aide los Josh Tom Sabini, hasta Tarantino, hasta y La violencia que tiene esta película, y la estética, y los maquillajes, y más violencia, y la sangre, esto es un quilombo Y si, sí, la mina con la ametralladora en la pierna, ¿Qué película más del bien, por favor Ah, pará, y no te dije, la película arranca con un falso trailer de machete. O sea, en ese momento era falso porque la película no existía y años después apareció otro peliculón machete, Ah, ya no sé qué más hacer para que vean esta película. Miren la película, ¿qué quieren que les pida, por favor? Bueno, les pido, por favor, por favor, miren esta película. Bueno... Así como empezó este top, terminó. Ojalá les haya gustado, y si no, bueno mala suerte viejo, fue gratis. Si algún día ven estas películas y les gustan, háganmelo saber. Y si algún día quieren otro top, también me lo hacen saber. Y si quieren hacerle caso a alguna tía, también me lo hacen saber porque tengo una tía Marta. Pégale hey, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.